Bueno, primero, muchas gracias por estar en este espacio. Es, gracias a ustedes por brindarnos es un, también este Es un gustazo que podamos tener esta comunicación. Por temas que tienen que ver con la democracia en los tiempos, hemos determinado que las entrevistas no pueden exceder 30 minutos o ser del tiempo que el entrevistado estime como apropiado. Es el caso. Primero que nada, te pregunto tu nombre. ¿Y a qué organización representas? Eh, bien, mi nombre es Isabel Reyes. Eh, represento a Fundación Unidos contra la Miastenia Gravis, asociación civil. Ok. ¿Hace cuánto se constituyó tu asociación? Eh, el, se constituye la entidad de bien público sin fines de lucro. El 31 de julio del 2014, en la ciudad de Orizaba, para mejorar la calidad de vida de las personas con esta rara y poco frecuente enfermedad. Ya lo creo. ¿Cuál es el universo de pacientes a los que ustedes se abocan o llegan? Eh, pues nos, a, a, apoye, nos abocamos principalmente a personas con la enfermedad, con miastenia gravis, que luchamos para que no se cierren las líneas de investigación y tratamientos médicos por una crisis que nos deje fuera de los presupuestos y o la posibilidad de tener calidad de vida. ¿Tienen ustedes un estimado de cuántos pacientes con esta enfermedad hay en México? Eh, bueno, en nuestra base de datos tenemos 139 pacientes activos. Ajá. Y ustedes pensarían que, por supuesto, debe haber más. Sí, sí, indudablemente debe de haber más. En todos los casos de casi todas las asociaciones para este tipo de enfermedades, el universo que presentan como el certificado, el que existe, eh, que, se puede, que se puede poner en nomenclatura, siempre es mínimo. Y entonces encontramos que por la propensión mundial de los registros que se llenen, Estamos hablando de que siempre, siempre mostramos la punta del iceberg, que puede ser mucho más grande. Es el caso de casi todas las asociaciones. Eh, ojalá que en algún punto en este país podamos tener certeza en la numeralia, porque esa, entre muchas otras cosas, es una que no tenemos como certeza. En fin, dame una breve semblanza de la historia de tu asociación. Eh, pues bien, eh, este proyecto es dirigido a, principalmente a personas con miastenia gravis que pues luchamos el día a día, ¿verdad? Eh, tanto con la enfermedad como en el nivel social, en la familia. Eh, estamos tratando de dar a conocer más sobre esta patología que produce debilidad y fatiga en los músculos Creando conciencia en familiares, en pacientes, encaminándolos a recibir atención adecuada y oportuna. Enfocamos esfuerzos para el apoyo médico en aquellas personas que se les dificulte adquirirlo. Eh, hemos hecho difusión en los medios, pero pues todavía nos falta mucho por hacer. Yo siempre... Siempre he entendido que estos eh, principios que como plataforma de esfuerzo hacen todas las asociaciones son verdaderamente valiosos y eh, lo lamentable de este asunto es cómo se enfrentan a inercias, resistencias, eh, problemas burocráticos que tienen que ver con atención bajo consideración específica de urgencia, etcétera. Eh, la... La política en México y sobre todo quienes deciden en el Congreso de la Unión tienen un referente del que todos eh, sufrimos, que es lo lentos que son, lo absurdos para eh, cosas tan importantes y prioritarias como es la salud de los ciudadanos mexicanos. Tengan la enfermedad que tengan porque evidentemente la Constitución consagra atención para todos no importa que sean enfermos con miastenia o, o con cualquier otro padecimiento, si nacieron aquí tienen el derecho. Si existe el medicamento, tienen el derecho. Si hay protocolos especializados, tienen el derecho. Y aunque no existiera nada de eso, tienen derecho a ser tratados con absoluta, pro, absoluta calidez, profesionalismo y, por supuesto, con, con la atención que marque el avangar mundial, que es el que nos dicta cómo es que debemos de tratar a un paciente con estos tipos de problemas. Yo siempre, siempre me, me preocupo mucho por estas expresiones en las que coincidimos todos. Eh, bueno, que nos hagan caso, que, que tengamos la oportunidad de ventilar estos esfuerzos y que lleguen a, a más personas. Lo que hacen en lo general todas las asociaciones de este tipo es admirable porque con magros recursos, muy magros recursos, hacen muchas cosas. Y eso es muy importante. Eh, entiendo que tú tienes la enfermedad. Así ¿En, tu es. Familia, ¿En tu familia hay más enfermos con este padecimiento? Con miastenia gravis no, no, David, pero sí, pero dentro de la fundación tenemos pacientes que tienen dos y hasta tres familiares con el, la misma enfermedad. Bueno, yo he conocido fuera de México y en México a pacientes con miastenia gravis, algunos más afectados, tengo que decirlo, y algunos otros como tú, que si te veo ahí en tu en tu casa, eh, a lo mejor acomodada en, en una silla o en un espacio, eh, pareciera que, que no tienes nada. Y, y eso eso es contraproducente, porque cuando parece que uno no tiene nada, pues no terminan a uno por hacerle caso, porque pues tú que tienes y te ves muy bien. este Tenemos que literalmente vernos casi muriendo para que nos hagan caso. Y por eso el tema de esta... Eh, Participación de, de este esfuerzo que tiene que ver con congregar la mayor cantidad de opiniones de gente que sufre las enfermedades para ponerlas a disposición de los que hacen que las cosas en México tomen rumbos diferentes. Hay que obligarlos a que tomen decisiones y hay que obligarlos a que lo hagan rápido. Te quiero preguntar, por favor, ¿cuál considerarías o cuál consideras tú que es hasta este punto del histórico de tu asociación el logro más importante para todos ustedes? El que hemos congregado, pues, eh, pacientes realmente necesitados, a los cuales les hemos podido brindar el apoyo a través de un laboratorio reconocido que nos, probió, nos donó medicamento eh, hace un año y a la fecha todavía seguimos cubriendo esa necesidad. Eh, es un medicamento muy especial, muy difícil de conseguir en farmacia y pues eh, dentro de todo ese y el logro de tener el apoyo en el Instituto de Nutrición por parte del doctor Erwin Chiquete, que es nuestro asesor de investigaciones, eh, es dentro de lo relevante que hemos logrado. Ya lo creo, es muy relevante porque abrieron espacios en los que estos especialistas, este en especial, el que acabas de mencionar, Hace un trabajo que me parece destacado. Yo lo conozco y me parece que es un hombre dedicado, destacado, pero sobre todo atento y sensible a estos temas. Me da mucho gusto que sea así. Si en, digamos que enumeráramos las tareas que se tienen registradas en el trabajo para esta enfermedad y vemos que algunas ya llegaron a buen puerto, también tenemos que ver algunas que todavía no concretan esa posibilidad. ¿Cuáles dirías tú que son las tareas pendientes de tu asociación que ya son impostergables? Pues buscamos ofrecer terapias con el fin de llevar el manejo integral de la miastenia grave. Ajá. ¿Eso es algo que tu universo de pacientes requiere de manera muy importante? Sí. sí. ¿Por qué? Porque como le comentabas al inicio de, de esta entrevista, eh, es muy difícil llegar al diagnóstico. Es muy difícil obtener medicamento, tener todas las terapias necesarias, rehabilitación, psicólogo, todo. Entonces, para nosotros es prioridad el poder brindar ese apoyo integral, el poder brindar la atención médica oportuna. Te hice la pregunta que pudo ser una pregunta descortés porque entiendo por qué lo haces, pero precisamente quería que me contestaras porque en razón de tu respuesta entendí la determinación que tienes para ello y eso me da mucho gusto. Ayer, o uno de estos días, una persona me hablaba acerca de la Federación Mexicana de Enfermedades Raras que dirijo y encontré que tenía algunas inexactitudes en cuanto a lo que hacemos como organización. Y le dije, la Federación Mexicana de Enfermedades Raras aglutina el esfuerzo de las mejores asociaciones para ponerlo como ejemplo que pueda ser plataforma de otros para hacer su trabajo. Porque hacer una asociación, montarla en un ejercicio dinámico y profesional, no es fácil. Es cosa de todos los días, es cosa de una dedicación muy pulcra, y sobre todo, es algo que se tiene que hacer porque estás convencido de que ello es necesario. Por eso me gustó mucho tu respuesta porque sabía que ibas a decir ¿por qué necesitamos hacerlo dado que esto y esto y esto? Qué bueno que me contestaste así. En el universo que hoy tenemos con este asunto del COVID-19 que ha lastimado a todo el mundo y ha desnudado los sistemas de salud, algunos... ...de estos sistemas de salud como el nuestro, fragmentados, eh, verdaderamente débiles, nos ha presentado una característica muy complicada. ¿Qué te preocupa en torno a tus enfermos de la situación que estamos viviendo actualmente? No solo con el COVID, sino con los desajustes que observamos y desorganización que vemos que tienen los sistemas de salud, sobre todo el, el sistema de salud federal a través de la Secretaría de Salud. ¿Qué te preocupa? Pues la preocupación es eh, que los pacientes con miastenia gravis eh, puedan adquirir el contagio del COVID, que puedan tener el desabasto del medicamento. Por eso es que tenemos que apoyarnos con personas eh, de confianza en el entorno familiar para que nos puedan ayudar a, a nuestras compras con los medicamentos, para que nos puedan apoyar en la atención médica ya que si no es necesario este, acudir que no sea de urgencia a un hospital ellos puedan asistir con nuestros medicamentos incluso por las recetas eh, la preocupación en sí es Creo que mayor eso, ¿no? El no tener medicamento. No, el medicamento. El, el que si se presenta una crisis, eh, no tengamos la atención médica inmediata. Esta respuesta que me estás dando es una que se repite muchas ocasiones en las eh, asociaciones. Eh, nosotros hemos impulsado en los últimos días un recurso a través de la Cámara de Diputados para que las terapias se puedan dar en casa o para que haya centros especializados para tal efecto y no tengamos que acudir a hospitales, sobre todo en estos tiempos de contagio verdaderamente brutal en hospitales y áreas que son muy concurridas. ¿Cómo, cómo puedo entender, y lo digo con una enorme consideración, ¿eh? cómo puedo entender que tú libres esta batalla y aparte te encargues de cargar a otros, para llegar a buen puerto. ¿Cómo lo puedo entender? ¿Qué, ¿Qué te da esa fortaleza? ¿Qué te da ese ánimo? ¿Qué tienes que te hace tan fuerte dentro de la debilidad que me comentas que tienes? ¿Qué te hace tan fuerte? Pues más que nada yo creo que es el amor propio, ¿no? El, el sentirme bien de salud, el ver las necesidades en personas principalmente eh, más vulnerables. Eh, que son incluso de zonas marginadas, lo vivimos muy de cerca. Entonces, eh, esa necesidad de poderlos ayudar, de poderles brindar el medicamento, de poderlos incluso acompañar estando hospitalizados, poderle dar eh, ese aliento que necesitamos cuando estamos en momentos de crisis. El poder decir, eh, bueno, eh, en lo que llegas al hospital, eh, te voy a enlazar con un médico para que te vaya asesorando, que tienes que hacer? Que te tranquilices, ¿verdad? Para que la respuesta en el momento que te reciban en el hospital, eh, el tratamiento, pues, tenga el beneficio que esperamos. Eso es. Seguramente que, lo que voy a decir a continuación, te lo han dicho muchas veces, es admirable lo que haces en razón del de ejercicio de de tu posibilidad física de hacerlo, el ejercicio del de cansancio que experimentas y el agobio. Y de todos modos lo haces. O sea, no te detiene eso. Al contrario, te motiva para que otros puedan tener una participación que sea certera y que sea de alguna manera cómoda en el estado en que se encuentran, en su casa, en su domicilio, en su estado, en donde estén. Muchas felicidades por eso, porque evidentemente sé que tu cuerpo... Tu cuerpo siente el desgaste, tu cuerpo se vulnera con el ejercicio de el estrés, el caminar, el, el estar parada, el estar sentada y de todos modos lo haces. O sea, eso habla mucho de una determinación que es verdaderamente lo hable porque llega a quien más lo necesita porque lo más importante de estas enfermedades es que los que están enfermos sepan que no son los únicos y que hay otros como ellos que conocen algunos caminos que pueden ser benéficos para el desarrollo de su vida en lo general Qué bien por favor platícame de algo o dime algo que tú entiendes no te he preguntado pero que te gustaría muchísimo externar a quien te está escuchando, algo que yo no te pregunté pero que tú quieres decir bueno pues en este momento de pandemia que estamos viviendo en nuestro país eh, yo quiero dirigirme principalmente a personas que tienen una enfermedad crónica para que eviten concurrir centros de alto riesgo, farmacias, centros de salud, que no suspendan sus tratamientos por ningún motivo, salvo que el médico tratante se los indique. Y en especial, y en especial a pacientes con miastenia gravis que tomen precauciones ya que eh, con un maltratamiento los que están aplicando para el C19 eh, pues podemos manifestar alto riesgo verdad eh, se, se duplica el riesgo para nosotros que, bueno, pues somos pacientes inmunosuprimidos y pues tenemos que tomar todas esas medidas, ¿verdad? ¿Y pues ¿Qué más te puedo decir? Lo que tú quieras. Pues que aseguren la, que aseguren la provisión de sus medicamentos por varias semanas. No acaparar, no, no acaparar. Simplemente lo que ocupan este, en determinadas semanas para que eviten repetidos viajes a, a farmacias, a centros médicos, o vayan a caer en el estrés por no tenerlo y te puedan provocar a, una crisis. Te refieres a una lógica de abastecimiento que sea prudente. Entiendo. Te voy a hacer una pregunta que tiene que ver con algo que hoy en este momento me surgió. Hace algunos años que tú eras niña, veías la televisión. En algunos momentos veías seguramente caricaturas. ¿Cuál es el personaje de caricatura que más te gustó en tu infancia? Ay, caramba. Pues, ¿qué te dije? ¿Vox Bonnie? Vox, ¿Vox, ¿Vox? Bonnie me, me gustaba mucho sus caricaturas. Seguramente te acuerdas de una caricatura en la que Box Bonnie es un jugador de béisbol que ocupa todas las posiciones. Decían, primera base, conejo Box, segunda base, conejo Box, tercera base, conejo Box, pitcher, conejo Box, etc. Estoy viendo tu cara de felicidad porque te hice remontar no a, ese, a ese <risa> recuerdo y tienes sí. una cara hermosa de felicidad. Gracias. Eh, espero puedas mantener... Durante muchos años y regalarle a quien contigo platica, contigo conversa, a ti te pregunta, te pide tu asesoramiento. Es una linda cara de un recuerdo lindo que me regalaste en este momento y que aprecio enormemente. No, quiero, no quiero insistir en más preguntas. Creo que las que te he hecho eh, dibujan perfectamente el perfil que ustedes tienen, que es verdaderamente uno muy grato y uno muy apoyador de estos temas. Quiero agradecerte de la manera más eh, febril que hayas hecho el esfuerzo por estar en esta conversación. Quiero reconocer tu esfuerzo y quiero decirte que nos sentimos muy honrados que personas como tú sean parte de este ejercicio desde la Federación que puede en algún punto incidir en otros y cambiar destinos. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por tu amabilidad, pero sobre todo, Muchas gracias por haber sido tan amable con tus respuestas y tan generosa, tan generosa con tu amabilidad. Te agradezco mucho, por supuesto, y te recuerdo, esto lo vamos a subir a la red con el enorme gusto de poder compartir a otros lo que tú dijiste, junto con lo que dicen muchos otros luchadores como tú. Juntos seguramente vamos a ser más fuertes y más propicios para que las cosas cambien en México. Mi más sentido, amable y caluroso abrazo para toda tu familia y para ti en lo especial, a quien desde siempre admiro. Muchísimas gracias. Igualmente, gracias. Y gracias por la oportunidad que nos brindan de formar parte de Federación Mexicana de Enfermedades Raras Gracias a ti. Eh, te, te pido que mantengas tantito tu presencia. En 10 segundos cortamos la conversación. Te agradezco mucho, de veras. Ha sido un momento gracias. muy grato y repito, tu cara del recuerdo de felicidad es maravillosa. Muchas gracias. Gracias, gracias. igualmente.